Venimos bueno, diciendo esta semana ¿Que dónde vas a acostarte ya? ¿Acaso hay que madrugar mañana que encima la fiesta? Pues no, no te acostarás Sin saber algo más de matemáticas Que es la sección donde Santi García Crema de extrae fracciones de esta ciencia exacta Hola Santi, buenas noches Hola Alfredo, ¿cómo estáis? ¿Estoy bien, bien. Bien, cuidado sí, sí. Sí, sí. Alfredo, que viene enfadado el Santi, ¿eh? que hoy está, vengo, un po, está un vengo, poco arisco. Pregunta, vengo de muy, molesto, muy, sí. muy molesto, son tiempos difíciles en general. Sí. Para un matemático, son tiempos que estamos casi de moda, porque todo el mundo se interesa muchísimo por las matemáticas sí, y por los datos, por los números, sí. eso está bien. Sí. Pero por otro lado, también hay mucha mucha opinión. Pero bueno, yo me pregunto por vosotros: ¿eh? en una escala de logarítmica del 1 al 1000, ¿cómo estáis? donde uno Ostras. es malo y mil es bueno es que con los logaritmos yo me liaba un poco ahí ves vamos a contar estas cosas sí. uno, uno es malo y mil es bueno sí pero claro la escala va de la, la típica escala es uno diez cien mil ah pues sí. cien, yo cien. Cien, cien siempre se puede mejorar y pero entre cien y mil hay un montón, montón eh sí. ah sí. Sí. Sí. yo tengo estoy... 850 sí. yo sé mira sí, qué también, gran coche el especial. ¿Cómo ¿Cómo puertas sí yo bien, 600, bien, bueno, sí. o, veo, o, veo, o veo bien, veo sí, bien. Venga, sí, sí. Eh, seguimos con curvas y números. Es que ya digo que, como dice Sierra, es que estoy un poco así. Me mucha caña, de eh, moda. Esto. Competencia sí. desleal, hay mucha competencia desleal con los matemáticos estos sí. días. Sí, hacen sí. o sea, matemáticos todos los días, sí, los magia, ¿eh? y, y médicos, eh. También médicos salen ¿eh? todos los días. No tengo, soy médico y tal. Pero está, está bien, está que... bien. Y me sé las cuatro reglas, puedo hacer predicciones. <risa> eso es, eso es. Pero vamos a hablar de los tiempos que corren, que no vuelan, que pasan muy lento. La verdad que hay que tener mucha paciencia y mucha ciencia en estos días. Pero ya sabéis que siempre empiezo con otra cosa. Vamos a hablar de hoy es un día... No sé cómo es... Espacial. Buenas noches. Espacial. Soy el doctor Emmet Brown. Estoy en el centro comercial Twin Pines, 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada. Y este es el experimento de tiempo número uno. ¿Y por qué? Porque es un día especial. Esa pero, es la pregunta vale. que, me, que me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Y A veces también me gusta la respuesta de no lo sé. Pero bueno, en este caso sí, sí que lo sé porque lo he estudiado. Es 9 de abril de 2020 vale. y hoy es un día que te va a gustar mucho, Alfredo. Que es estas cosas te gustan. Es el día 100 del año. Anda, 2020 Es el centésimo día. el centésimo día, es el, es centésimo el día, día del centésimo. año. ¿Qué número más redondo, más sí. potente? Porque es la potencia de 10. La segunda potencia de 10. 10 al cuadrado. Sí. Es el cuadrado más pequeño. Es decir, 10 al cuadrado. Pues es el cuadrado más pequeño que también es la suma de cuatro cubos consecutivos. Diréis, ostras, pues cubos hay un montón Porque como son consecutivos, vamos a coger dos, los primeros Porque sí, claro. los cubos crecen muy rápido un, Uno dos, al cubo, tres, cuatro, claro, que uno es. vale Con uno ya está, y luego dos, tres, cuatro ¿sí? Y dos, tres, cuatro, sí. y vamos haciendo los cubos Dos al cubo es ocho, tres al cubo Que es tres 27. por tres por tres Veintisiete, y cuatro al cubo que, que es sesenta y cuatro Y lo que queda hasta cien, muy bien, 48, vamos, 48. Vamos a poner un pues porque sí, 99, porque hay que sumarle el, el cuadrado más pequeño que se, fue, se puede formar en cubos, así podemos jugar en la playa con los cubos y haciendo este al cuadrado <ríe> Playa no, playa no, que hay que quedarse en casa, playa no, no. Sí. Playa el futurible, futurible, sí. en, el nuestro, sí. en nuestro imaginario podremos jugar sí. Es el producto también de cuadrado de dos primos, dos y cinco, o sea, hasta ahí todo bien Y además he visto que West Virginia, hay un, un, un pueblo West Virginia, eh, Virginia, que, Virginia Oriental, sí Okay. Sí, hay claro, un montón de pueblos claro. que tienen nombres de números, letras y números en uno unido. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Six, otro que se llama Eight, como el 8, y hay un pueblo que se llama Hundred, como 100. Azul, ¿eh? sí. Originalmente se llamaba All Hundred, antiguo 100, y ahora se llama directamente 100, pues claro. está muy bien, ¿no? Podría bueno, ser New Hundred, ¿no? Ya puestos. New Hundred, claro, claro. vas al a siguiente nivel. Y después Future Hundred, y claro. así... <risa> bueno, bueno vamos a hablar <risa> de <risa> coronavirus. Yo soy muy sí, original, coronavirus. ya sabes, Alfredo. Sí. Hablamos de números. Y mira, eh, hay muchos errores últimamente en cuestión de números. No hay 100 errores, no he encontrado 100 errores sobre coronavirus, pero sí he encontrado unos cuantos. Y vamos a lanzarlos en forma de preguntas. Ensayo y error, ensayo y ¿Otra vez tipo test, como la semana pasada? No, o no, no, no. no. No, que sal, no salió bien. Que no. salimos sí, todos sí. muy cabreados. Sí. Sino, es que son preguntas muy difíciles. Es que… Es que es eso es no pregunta, entraba. Es que eso no lo hemos es dado en clase. No, no. Claro, porque no en, en telestudio eso. no vale. <risas> Aprobado <risas> en general, ya. Son preguntas que, que… Yo creo que vamos a entender la respuesta enseguida con la pregunta, pero surgen mucho estos días. Son preguntas que… Eh, me están lanzando por redes y todo esto estos días porque hay muchos datos ya digo que los datos son arrolladores aparte a, a son muy graves a veces y nos importan más que nunca y cualquier pequeño cambio nos emociona o nos horroriza en un momento ¿vale? entonces vamos a hacer la primera pregunta, vamos sí. a ver esto me lo han mandado un montón de veces ¿cómo puede ser que el número de fallecidos por ejemplo o el número de infectados pero el número de fallecidos que es duro de ver, dices ¿cómo puede ser que mejore y a la vez empeore? es decir ¿cómo puedes subir el número y que tú me estés diciendo que mejora la curva? Porque hemos pasado por el punto máximo. Bastante obvio, bueno, ¿no? Este es obvio, ¿verdad? Claro que eso eres tú, pero vamos, me parece obvio. Bueno, eh, lo primero es que estamos hablando primero de frecuencias acumuladas, es decir, el número acumulado de fallecidos, ese siempre va a aumentar, ese es evidente. Claro. No, no pero... va a haber resurre resurrecciones, por mucho que sean semanas antes. Aquí no hay bola de dragón, ni nada de esto de momento. Pero bueno, vamos a hablar que están a, las acumuladas siempre van a subir y suben en un porcentaje. Y después están las frecuencias relativas, que son las diarias, los fallecidos diarios, que pueden subir o pueden bajar. Hoy, por ejemplo, han subido, ¿no? Hoy tenemos 700, hoy había un, sí, unas pocas... llevamos un unos pocas días buenos años. y luego... Sí, y de repente hemos empeorado, hoy tenemos 757 y ayer teníamos 743. Ha subido un poquito, pero en relativo, hablando de números relativos, es decir, en acumulados, vamos a ver la diferencia entre un día y otro, pues solamente ha subido un 5%, que es menos que ayer, que subió un 6%. Entonces, la tendencia está decreciente, pero el número absoluto es, es superior, ha pues aumentado. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esa pregunta sí, se respondió un poco sola, pero vamos bueno, a, a la siguiente a pregunta. venga sí. Esta me gusta mucho porque me dicen... Los datos tienen mucha impreci imprecisión, imprecisión también, sí. pero eso lo día. Sí. Y falta mucha gente por medir, eso es real también, hay sí. mucho ruido, hay mucha gente asintomática que, que no está diagnosticada, de hecho a mí me gusta mucho la gente que dice en epidemiología se habla de número no de infectados, sino de diagnosticados, pues era correcto. Sí. ¿vale? Entonces dice, aquí la estadística es que no vale para nada, o si sea, hay mucho mucha imprecisión y mucho ruido, entonces la estadística no vale para medir, Dice bueno, es verdad que si nos miramos en absoluto decir que, o hacer una predicción de que mañana va a haber un número concreto de fallecidos puede ser erróneo teniendo en cuenta los datos con tanto ruido, pero si miramos la tendencia, la evolución otra vez nos vamos a los datos relativos cuando hablamos de evolución, a ver tú puedes ser muy alto, Alfredo, yo sé que tú eres un tierrón y Ramón más wow. ¿Sí, Ramón? O sea, ¿no? bueno, ¿dónde va a parar? <risa> yo, yo soy dos metros <risa> es el Karim Abdul-Jabbar claro, pero si yo digo, vale evidentemente Ramón es más alto sí. vale pero ¿cuánto de más alto es? Esa sería la, la, pregu esa es la pregunta en relativo, porque yo digo más alto sería en absoluto. Pero si digo en relativo, sería a lo mejor es un 1% más alto, un 2% más alto. Habría que compararlo con Alfredo, con Sierra. Con, con Sierra algo. sería uh -huh. un porcentaje más alto. Sí. Vale, pues si no si no entendemos ese dato en relativo, no podemos saber, saber de verdad si estamos aumentando o estamos disminuyendo. Un centímetro puede ser nada, pero un centímetro puede ser mucho. Entonces hay que ver siempre los datos en relativo. Eso es muy importante, esa muy pregunta... Bien. Hay que verlo en tendencia, ya digo, claro, en evolución de las cosas. Bueno, claro. siguiente pregunta. Sí. ¿Por qué se dice que vamos creciendo de forma exponencial? Ya no, afortunadamente. Ya no, sí, eso es. Sí. Que eso La semana pasada ya dije que dijimos adiós a la exponencial, por fin, que estábamos creciendo de forma parecido a una exponencial. A mí esto siempre me molesta porque digo, hombre, bueno, exponencial, exponencial, no puede ser. Aquí hablamos una vez de cómo se doblaba un papel 42 veces y se hacía grandísimo. Incluso si lo doblaba 100 veces era la anchura del universo, un papel, eh, doblando cien veces la anchura del universo. Pues bueno, eh, exponencial no puede ser porque no somos infinitas personas, o sea, exponencial era al principio se parecía, pero hay una cosa que sí que me gusta mucho es cómo se dibuja. Lo he dicho al principio, la escala logarítmica, que un logaritmo es lo contrario de una exponencial. A ver, por ejemplo, tenemos la suma y la resta, son contrarias, ¿vale? Una quita la otra. Dices, pues menos menos uno es más uno, ¿vale? Eso lo entendemos todo, entonces sí, suma sí. y resta Son opuestas, operaciones opuestas Por ejemplo, dividir y multiplicar son operaciones opuestas Pues exponencial y logaritmo Estas cosas que nos gustaban tanto en el instituto sí. También son operaciones opuestas Entonces para comprobar si algo es exponencial Se hace una escala que se llama logarítmica Que eso lo habéis visto un montón en los periódicos que Es una escala que de repente En el, en el eje vertical No aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y un contador Aparecen números raros Por ejemplo aparece un 1, después un 10 Después un 100, después un 1000. La escala no es la típica regla para medir. Es una escala que está logarítmica. Una escala que mide si es exponencial o no es exponencial. Si fuera exponencial, sería una línea recta en la escala logarítmica. Y estamos viendo que no, ya no estamos en la línea recta según la escala logarítmica o no estamos en la escala exponencial según la escala normal. Muy bien. ¡Más! ¿Vale? Venga, más, soy eh, eh, sois unos viciosos. Venga, si estamos subiendo y bajando sin parar... ¿Cómo puedes saber si la tendencia es decreciente, como en este caso estamos hablando? De hecho, hoy, como he dicho, ha aumentado el número de fallecidos. ¿Cómo podemos decir que estamos en tendencia decreciente? Bueno, pues para esto tengo que explicar las medias móviles. Medias móviles. Y no son las medias que se ponen rabón por la noche, para mí? <risa> Son rosas. No, son. Ni los móviles <risa> que usa Sierra, tampoco. No, tampoco. No, no. Las medias móviles son medias, promedios, como hacemos toda la vida, pero son móviles. Quiere decir que vamos midiendo alrededor de una fecha. Vamos a coger, por ejemplo, tres fechas seguidas... Y la movemos, es decir, los tres últimos días y cogemos esos tres últimos días comparados con los tres días anteriores. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué tal ha sido esta semana? Pues tú no me dices, ¿qué tal ha sido cada día de tu semana? Tú me haces un promedio de tu semana. Claro. Y a lo mejor en esa semana ha habido un día muy malo. vale Pero en la semana puede ser buena aunque haya habido un día malo. Es y bien. para eso se hacen las medias móviles. Muy bien. ¿Vale? Más. Entonces, ahí tenemos una pregunta también respondida. Tengo otra aquí que me gusta que dice... Es imposible saber si la curva ha bajado o no, porque dice, claro, si ya, es decir, si no sabemos qué curva había antes, porque no ha pasado, porque ya hemos bajado la curva y estamos todos confinados, ¿cómo sé si ha funcionado o no ha funcionado esta, esta bajada de la curva? Mm. Bueno, pues para eso hay una medida, sabemos que en estadística hay muchas medidas famosas, por ejemplo, está la media, está la mediana, está la moda, está la desviación típica, y hay una que me gusta, porque el nombre ya es precioso, que se llama curtosis. Courtois, es el portero mejor. del Madrid. ¿Ha dicho el portero Courtois? Es Madrid Eso es, sí. Courtois pues tiene mucha curtosis porque está muy es muy alto Es una, Curtois, es una media poco exacta, básicamente ¿no? sí. Comete claro, mucho, claro. muchos errores No, pero es un tío muy alto entonces podría sí. llegar a balones, lo que pasa es que claro, la agilidad va perdiéndose con los años pero bueno, Courtois tiene curtosis muy alta porque la curtosis mide el apuntamiento de la curva lo afilada que está, lo acumulada que está en la media, y, tú, y Courtois es alto, por lo tanto tiene una curtosis alta. Pero sin embargo, claro. si vamos a, a Paco Bullo, que es de vuestra época, ¿no? Paco sí, Bullo, sí. pequeñito, eh, más, más barrio, pequeñito. Te, pues te, te, la curtosis... A ver si te vas a querer quitar cosas tú de encima. ¿eh? Sí, yo también Jaro, me acuerdo de Jaro y de <risa> Ruth Hepst y cosas así. Bueno, pues por ese portero más bajito, pues tiene la curtosis más baja. Y eso es lo que hemos conseguido, midiendo la curtosis, conseguimos ver que al principio el apuntamiento esperado era alto, digamos que era positivo. Y ahora tenemos un apuntamiento negativo, la curtosis es negativa, es decir, hemos pasado de una curva que iba a ser afilada, iba a ser muy apuntada, y al final no, al final ha sido en forma de meseta, porque está funcionando el confinamiento. Y eso se mide, ya digo, con la curtosis, una medida estadística, pues muy bonita. Vale, te da tiempo a una más, la última. Venga, esta esta me gusta, bueno, eh, en España está siendo un desastre, eso lo dice mucha gente, ¿no? La gente no hace caso al confinamiento, que estoy viendo por ahí pues, mi vecino para sacar al perro, ¿vale? Pues bueno, tengo aquí una, unas estadísticas de, de Google. Que Google, hombre, mentir, mentir, no sé si miente, pero tiene un montón de datos. Tiene el ¿Otra cosa, que no, somos... pero datos, para aburrir. <risa> datos tiene a, a porrillo. Y resulta que midiendo la movilidad de la geolocalización, uno, lo primero que han hecho es coger durante mucho tiempo, va, han lo... geolocalizado a todo el mundo a todos los países que tienen ellos, por ejemplo, China no la tienen, Irán tampoco, pero sí que han geolocalizado a España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, todos estos países y han medido cómo ha aumentado y cómo ha disminuido los lugares de fre es decir, la frecuencia en los lugares, por ejemplo, como las farmacias, los parques, los zonas de ocio, ya han visto que España, en lugares de trabajo, voy a hablar solamente de lugares de trabajo, es el país que más ha disminuido, es decir, que más ha parado el empleo, por lo menos los lugares de empleo, de todo el mundo con respecto también con respecto a Italia. Han bajado un 60%. Y esto es decir que sí, que las medidas están siendo por lo menos, no sé si útiles, pero sí que se están haciendo. Y si lo dice Google, esto es así. Santi García sí. Cremades, majo, que pases una buena Semana Santa. Igualmente. Adiós chao, para la semana que viene. Chao. chao. Gente Despierta con Alfredo Menéndez.